mía, te amo Jehová, fortaleza mía, eres tú mi vida y mi salvación, eres tu mi vida y mi salvación, te amo Jehová, fortaleza mía, te amo Jehová. Yo viva. te amo jehová por tu mía te amo jehová por tu mía y eres tu divina y mi salvación Salve Y mi libertador, te amo Jehová, fortaleza mía, ropa mía, castillo mío. La verdad y la vida, viene al Padre Si no es por Jesús, si no es por Jesús Dios ¡Gracias! Se sale I'm Oh okay.